¿Qué ondita. Mi nombre es Miguelón. Y hoy estoy un poquito, nomás tantito... Encabronado. Enojado. Molesto. Bueno, no tan molesto, ¿verdad? Pero pues sí un tantito... Pues inconforme. Y la razón por la que estoy medio inconforme... Es por lo siguiente. La película... La película después de Lucía... Que se supone que se estrenó el día de hoy... Con una premier... regalando aproximadamente unos... 2500 boletos si no es que más... En el Distrito Federal y la, el área metropolitana... Y pues bueno... La película ganó el Festival de Cannes 2012... Junto a varias películas... Francesas y pues de todo el mundo realmente... Y... Yo, honestamente, creo que la verdad sí se merecía eh, que ganara. Obviamente, ganó, digo, o sea, no, no, no es que no haya ganado, sino que bien ganado, la verdad, porque se atrevieron a exponer un tema que, pues, últimamente yo no he visto que expongan. Y el tema es el bullying. Y creo que es un tema que, aunque más lo mencionan en este país, por lo menos, pues, más es, fre es más frecuente que lo veamos. Entonces, yo creo que si es una película que habría que ver, eh, los chavos que llegaron a. Pues ahora sí que a tiempo para que le regalaron su boletito en Cinepolis, pues reflexionen un poquito, ¿no? Eh, yo creo que. Que ya hay que cambiar, ¿no? De. De estas actitudes mediocres en donde yo me burlo de ti... En donde pues yo te quiero aplastar y pues... Etcétera, ¿no? Yo creo que ya hay que ser un poquito más maduros, cabrones. En serio. Ya. Yo creo que... Hagan conciencia que este 2013 pues va a estar... Bastante fuerte. qué más que eso. Va a estar muy fuerte porque... Pues el presidente que tenemos para empezar... Digo ya tenemos porque pues ya está electo, ¿no? Pues ya qué chingada se le va a hacer. Pero pues el presidente que tenemos como que... Pues no mucha gente lo aceptó. Yo en lo personal no lo acepté, digo... Pues es que... ¿Qué más que las pruebas que se dan, no? Digo, es como ser imbécil y decir... Que uno está mal, ¿no? Y bueno, si alguno de los que están viendo este video es preista. Pues y... No, no me consiguieron ningún borrego ni nada... Pero... Pues... Pues ya... Lo he hecho hecho... Más bien ya... también... Este... Y pues vamos a apoyarnos, ¿no? Digo... En este 2013 yo creo que... La clave para... Que México... Estabilice... Pues no es tanto de que el gobierno nos sigue explotando De que nos calle la boca y así Sino que más bien es Que nosotros como personas de verdad De verdad nos apoyemos Y este tipo de cosas vienen desde esto Desde este tipo de ejemplos De este tipo de películas Desde la escuela O sea Yo creo que sí hay que apoyarnos ¿no? En todo aspecto Siempre Y la clave para ser tan chingones como los chinos, que bueno, ahorita la verdad están pasando por un momento muy feo, la verdad, con esto de la nueva religión. Bueno, sabe la gente que, que pues está siendo torturada públicamente, ¿no? Pues sí está gacho, ¿no? Yo digo que sí está gacho porque pues eso es más como de la época medieval oye pues no... Se supone que ya evolucionamos, entonces... Y digo, fieles, porque pues yo creo que la solución probablemente ahorita está en chingarle duro, o sea, trabajar duro. Y más con esto de la reforma laboral, pues Dios quiera que no la aprueben, si ya la aprobaron, que la verdad no estoy muy enterado, pero si ya la aprobaron, neta sé que ya, con ese tiro. Y si no, pues aprovechemos que no, ¿verdad? Y pues hay que echarle ganitas, vamos para adelante, va. Y pues hay que apoyar en serio esta película porque pues ya para los estrellos. Y si Precious ganó, no estoy diciendo que Precious haya sido mala. Precious fue una chulada de película. Pero también fue mucha reflexión, claro. Pero este... Yo creo que sí se la merece porque sí ha habido otras películas mexicanas que joder, nomás, venga, se hacen de la vista gorda los güeyes Este... Pues más que eso... Es mi humilde punto de vista. Es mi primer video. No sean gachos, comenten. Gracias. Me despido. Chao. Mucho éxito. Adiós.